Te me la así, que de más la the days of fire I'll take it to the chair I'll take in the lo que ¿Qué pasó ¿La, la última vez. En una feroz vida batalla, Terry fue derrotado por un misterioso vida jugador enmascarado. Y resultó que el vida jugador victorioso era la hermana perdida de Grey, Liena. Naturalmente, Grey y los demás se sorprendieron. ¿Qué está escondiendo la hermana de Grey? Estaré con ustedes en un segundo. Tengo que lavarme las manos. ¡Es hora de ver si... Sí. Sus problemas se van por el desagüe! Un espectáculo retorcido. ¡Yamato! ¡Yamato! Oh, ¿A dónde fue ese chico? Ni siquiera nos ayudó a limpiar. Cielos, ¿quién habría pensado que había tanto aquí abajo? Vamos, chicos, revisemos este ducto de ventilación. ¿Quién sabe qué encontremos aquí? ¡No, pase! ¡Sí! ¡No pase! ¡Eso es lo que dice el aviso! ¡Estamos haciendo esto para salvar a Liena! ¡Ahora hazme un favor y deja de empujarme por detrás! ¿Seguro de que este es el camino? ¡No lo sé! ¡No! ¡Estoy muy seguro! ¡Déjenmelo a mí! Usando mis sentidos felinos encontraré a tu hermana. ¡La salvaremos! ¡Eso es seguro! ¡Te mato! Ah. Oh, ¡Lo siento! ¿Oyeron eso? Hay algo detrás de esa pared. Mis sentidos gatunos me lo dicen. ¿Dices que Liena está detrás de esa pared? Entonces vamos por ella. ¡Preparados, listos, ¿Listos? ¡Listos mira, fuego! Ah. ¿Es una rata? ¿Tendrá póliza de seguro? Tiene un pequeño estéreo tamaño rata. Mm. ¡Ajá! Este es, sí, sí, definitivamente, sí. ¿Crees que realmente deberíamos seguirlo a todas partes? Creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ¡Ya mato! ¡No puedo creer que puedo volar! ¿Dónde estamos? ¡Vamos, debiluchos! ¡Tienen que entrenar más! ¡Tienen que hacerse fuertes! ¡Eso está mejor! ¡Sigan trabajando! ¡Eso es! ¡Esfuércense! ¡Bua! ¡Sí, sí! ¡Sigan en movimiento! ¡Vamos! ¡Escuchen a Goldo! Me rindo, ¿dónde estamos ahora? Aquí debe ser donde la alianza entrena a sus aprendices. Supongo que eso se ve. Había oído hablar de esto, pero jamás había estado aquí. Miren, ese sujeto se ve fuerte. ¿Están aflojando? ¿Después de solo 500 lagartijas? Aceleremos el ritmo, señoritas. Sí, sí señor. señor. ¿Mm? ¡Espantoso! No son más que un montón de croissants con mantequilla. Me pregunto qué fue lo que hice para tener que entrenarlos a ustedes, holgazanes. ¡Trabajen me avergüenza que me asocien con ustedes! Hijitos de mamá deben hacerlo mejor. ¡Miren! Algunos de los más grandes miembros de la Alianza de las Sombras están observando. ¿Acaso no tienen orgullo? Él ha robado 10.000 vidamans. Él es el maestro de los ladrones, Mukade ben El loco varón es un vida jugador de pura maldad. Mirarlo a la cara significa la muerte. Y el vida jugador del espacio Shooting Galaxy. ¿Quieren ser como ellos, no? ¿Desearían ser así de buenos? ¡Quiero oírlos! ¡Sí, sí señor. señor! ¡Oh, oh! Parece que a alguien se le desinfló el suflé. Ah, ¡Ya! Yeah. ¿Ya hey, ¿Ya estás acabado? ¡Entonces renuncia! <risa> Óyeme bien, con renunciar no obtendrás galletitas y leche ¡Yo no puedo! <risa> ¡No! ¡Excelente trabajo, Golto! ¡Gracias! ¡Basta, cabeza de músculos! ¡Oye! ¿Estamos aquí abajo, genio? ¿Qué fue lo que le hiciste a ese chico, eh? ¿Qué? ¿El sujeto tiene una mirada maligna o qué? Ten cuidado Ese sujeto se ve fuerte Ah, ustedes son esos pastelitos de manzana podrida Que quieren derrotar a la Alianza de las Sombras ¿Y qué es esa cosa? Un cristal mágico hechicero ah, Para atrapar a los espíritus de vida jugadores inútiles ¿Un cristal mágico? Esos aprendices de la Alianza de las Sombras Que no pueden seguir el ritmo Son absorbidos por el cristal mágico Y a Baba explota su fuerza viviente ¡Qué cosa tan terrible! Solo aquellos que sobrevivan a este rudo entrenamiento se unirán a la Alianza de las Sombras. Pastel que se pone rancio pasará la eternidad en el cristal mágico. ¡La alianza es fuerte! ¡Gracias a mí, Goldo y a mi entrenamiento! ¡Guárdatelo! Pastel de migajas, intimidar chicos no es entrenar. Puedes obligarlos a vida a batallar, pero ¿crees que puedes forzarlos a ser leales? ¡Ja, <risa> eres tan blando! ¡Eres esponjosamente blando! ¡Como bizcocho que ha sido remojado en leche! ¿Sabes qué? Sabrás mucho de postres, pero yo te voy a comer crudo. Relájense, no hay razón para que bajen. Yo solo me encargaré de estos pastelitos. Pues aquí voy. Espera un momento. ¡Es hora de que conozca a su panadero! ¡Aterrón! Déjanos al señor Pastelito mientras ustedes atraviesan esa puerta. ¿Oh, ¿No atravesarla? ¿Qué están esperando? ¡Tienen que rescatar a Liana! Correcto, comprendido. Bueno, vamos, Gray, andando. ¡De acuerdo! ¡Fuera de mi camino! Es pues hora de que le suba la temperatura... a estos dos. ¿Creen que pueden conmigo? ¡Terry! ¿Eh? ¡Vamos, Grey! Vaya, cuando atravesamos esa puerta no tenía idea de que nos llevaría a otro lugar. ¿Y qué lugar tan extraño es? Jamás había visto algo como esto. ¿Qué opinas, Grey? ¿Habías estado aquí antes? ¿Mm? Allí va nuestra puerta. Presentía que eso pasaría. Puedo sentirla. Liena. Oye, esa es tu hermana, ¿verdad? Liena. Soy yo. Liena. Escucha, ¿estás bien? Soy tu hermano. ¿No me reconoces? ¿Eres Gray? ¿Me reconoces? Eres Gray, Michael Vincent. Traicionaste a la Alianza de las Sombras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Te detesto, traidor. ¿Quién? ¿eh? <risa> ¡Anju! <risa> <risa> Como pueden ver, Liena es ahora un miembro de la Alianza de las Sombras. Y no lo hace nada mal. Observe su técnica. Usó poder para derribar esa estatua. Creo que será de mucha utilidad para la alianza, a diferencia de tigre y traidor bueno para nada. ¡Anju! ¡Esta vez has sido demasiado lejos! Voy a castigarte por lo que hiciste, traidor. Espera, aliena He venido hasta aquí. He venido a salvarte. ¡Liena, por favor, abre los ojos! Hora de vida, batallar. Lamento que no sea la reunión familiar que esperabas, Grey. Parece que a tu hermana no le agradas. ¡Pillaman! man! Son blandos, igual que una galleta molida en licuadora. Son flojos y pegajosos. ¡Muerda esta galleta! ¡Tu galleta está a punto de deshacerse! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah! <risa> <risa> Saborea eso. Así es como horneamos en mi cocina. Es realmente súper fuerte. Bueno, es el entrenador de la Alianza de las Sombras. Pero nos aseguraremos de que no nos venza. ¡Por supuesto que no! Caracoles, ¿qué es esto? ¿Qué estás esperando? Ya comenzó tu tiempo. ¡Alto! ¿Ah? ¡Niño gato! ¡Deja de interferir! ¡Imposible! Todo esto es una equivocación. No permitiré que le hagas daño a mi amigo de este modo. Yo vida batallaré en su lugar. Y si gano, Liena debe ser liberada. Yamato, retrocede. Esto es un asunto familiar entre Liena y yo. ¡De ninguna manera! Sugiero que sin importar qué suceda, no debes batallar con Liena. Después de todo lo que ha pasado, para encontrarla no puedo soportar verlos vida batallar uno contra el otro. Uh -huh. oh, Yamato. Yo la retaré en tu lugar. ¿Entiendes? Es un no definitivo. ¿Por qué crees que accedería a eso? A menos que estés dispuesto a apostar a algo que me des cuando pierdas. Daré lo más valioso que tengo. Cobalt Blade. ¿Qué te parece? No es suficiente. ¿Qué? Si pierdes esta vida batalla, quiero a Chrome Zephyr, a Helio Breaker y a Wing Ninja también. ¿Te volviste loco? Sabía que no tenías agallas. Está bien. Ya tienes una apuesta. Espera, Chamato. No te preocupes por esto. Tengo este combate ganado. Muy bien, de acuerdo, Liena. Tenemos un cambio de planes. Tu batalla contra Grey tendrá que esperar. En cambio, te encargarás de este aliento de cebolla. Sí, señor. Me encargaré del aliento a cebolla. ¡Oye! Oh, yeah. ¡Mi aliento a cementa fresca! Este combate será batalla martillo. El objetivo es darle a este fin gigante... ...con su vida bomba y tratar de moverlo lo más lejos posible. ¡Cada vida jugador tiene cinco tiros! ¡Comiencen! ¡Vida Fuego! ¿Intentar mover pines gigantes? ¡Esto es nuevo! ¡40 metros! ¡Cielos! ¡Eso rompe el récord! ¡Es un nuevo récord! <risas> ¿Estableció un nuevo récord? Cuesta creer lo lejos que movió ese pim. La alianza de las sombras le ha lavado el cerebro, pero también la han entrenado para hacer una increíble vida jugadora. ¡Ella es buena! Pero la explosión de poder Cobalt es lo bastante fuerte para sacudir las cosas. ¡Explosión de poder! ¡Copa! Ah. Ah. ¡Oh, vaya! ¿Qué sucede? El pin, cuando lo golpeé, mi explosión de poder no lo hizo nada. ¡Qué tan gracioso, chico risueño! Tu cara cuando te diste cuenta de que no tenías oportunidad. Tu explosión de poder Cobalt es rápida en una tabla. Pero en este juego necesitas más potencia. Tu verdadera debilidad es tu debilidad. Juraste ganar, pero ni siquiera entiendes que tu ataque no tiene suficiente fuerza. Yamato está vencido, sí. Al fin mis fuerzas han triunfado sobre él. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ahora qué, Yolong? No? Le prometí a mis amigos. Hice un juramento de que ganaría este combate. ¡Y por eso ganaré! ¿Oh? ¡Eso es! ¡Lo lograste, Yamato! ¿Dices que mi poder regular no es lo bastante bueno? ¡Bien! Entonces, seré dos o hasta tres veces más fuerte. ¡No! ¡Voy a perder! Ese chico, bajito y loco, ¡Juega duro! Su poder continúa sorprendiéndome, pero... hay un problema. Yamato, ¿qué sucede? Lo sabía. Todas esas fuerzas giratorias actuando sobre sus músculos están castigando su cuerpo. Oh, si ¿sí sigue así... ¿Qué sucederá? Toda esa tensión romperá sus brazos o Cobalt Blade quedará destruido. Sea lo que sea, no será bueno. Ahora entienden, ¿eh? ¡Panqueques rellenos de mantequilla! ¿Qué tiene de mal un lavado de cerebro? Lo que importa es que los aprendices tengan una fuerte pero escamosa corteza. ¡Sí! ¡No hemos terminado <risa> contigo! ¡Guárdate esa risita hasta que hayas ganado! Basta, Yamato. Has probado ser un gran amigo. Que hayas hecho esto significa mucho, pero no tiene sentido que te rompas los brazos o que destruyas a Cobalt Blade. ¡Retrocede! Pero Yamato, no puedes... Esto no es entre Liena y tú, Grey. Ahora nos involucra a todos. Desde que era pequeño, yo... No, todos nosotros hemos amado las vida batallas. Las amamos tanto que practicábamos y practicábamos hasta caer. Caíamos noqueados, pero nos levantábamos nuevamente. Y nadie, nadie puede mantenernos abajo. Me rehuso a perder ante Liena. La alianza de las sombras le ha lavado al cerebro. Así que te digo esto, voy a ganar, no importa qué tenga que hacer. Cobalt Blade y yo podemos manejar esto. ¡No te preocupes por nada! Oh. No te preocupes. ¡Hermano, alto! Si intentas quitársela, vas a hacerte daño. Está bien. Iré a traerte tu muñeca. Liena, recuerda. No te preocupes. Ahora verás cómo lucho en la batalla del martillo. No puedo decepcionar a Grey. ¿Oyeron eso? Creo que son sus madres diciendo... ¡Vengan a casa, blandos puñuelitos! Eres tú el que está casi frito. ¡Correcto, Chico Duro! En realidad creo que hemos cocinado un nuevo plan de batalla. ¿Qué? ¡Aquí viene el doble problema! están locos por el amor al dulce! ¡De veras Ay. quieren quedar fritos! ¡Preparados, listos ¡vida a fuego! Hoy! Ah, funcionó como amuleto de la buena suerte. ¿Eh? Está girando como tornado. Ya veo. Es fuerza centrífuga, como un lanzador de disco. Puedo hacerlo. Resiste en brazos. Resiste como el play. ¡Podemos hacerlo! Bien abre los ojos! ¡Tienes que despertar! Sé que no quieres ser parte de la Alianza de las Sombras. No permitiré que te obliguen a vida a batallar. ¡Queremos verte libre! Grey es mi mejor amigo y eres su hermana. ¿La hermana de Gray. Tengo que intentarlo. Estoy dando todo por ti y por Grey. ¡Explosión de poder cobar! ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Imposible! ¡Eso! ¡Eso es irreal! ¡Listo! Aquí tienes, Anju. Parece que yo gané. ¡Liena! ¿Estás bien, hermana? ¿Estás bien? Eres tu hermano mayor Liena, ¿ya eres tú misma ahora? ¡Oh, Gray, Nadie nos volverá a separar nunca ah, Ven todo mi esfuerzo, valió la pena ¿Qué sucedió aquí? Oh, no ¡Eso no! Ah. Mi centro de entrenamiento, mis aprendices, ¿qué han hecho? ¡No puedo creerlo! Tanto trabajo, socavado por un montón de niños. No dejaré que se salgan con la suya. Juro que me vengaré de esos mocosos, ¡lo digo en serio! Grey y Liena finalmente se reencontraron y se sentían muy bien. Pero la alianza de las sombras está que arde. Y no se olviden del torneo de los para descubrir quién gana el próximo, tienen que ¡Es el próximo episodio! Mega 내가... 形あるものは壊れ。何ややこしいこと言うとんね。